Qué bueno el camino que se ha recorrido en cuanto a la beatificación de don Jacinto y tener también la alegría, que ya el padre Ricardo algo dijo, de que estamos muy próximos, Dios mediante, a la conclusión de la causa, como esperamos que en estos meses pueda, podamos tener... ...la buena noticia de que la causa ha llegado a su fin. Pero obviamente estamos en camino, o sea que para ello hay que rezar mucho, confiar mucho en el Señor y también ojalá que hagamos conocer por todos lados la figura de don Jacinto. Esto es muy, muy importante para la causa porque además... Bueno, si llegamos a la beatificación como esperamos, confiamos que poco tiempo después podamos también no esperar 140 años como van de la muerte de don Jacinto o desde que empezó la causa a 90 años. Entonces que podamos también dar pasos después decisivos. El libro que va a ser presentado por... El libro del padre Gabriel González, que va a ser presentado por Monseñor Alberto y por la doctora Laura Álvarez, que se vio demorada, pero que esperemos que pronto esté aquí con nosotros. Es hermosísimo el libro. Eh, ya lo leí, qué bueno. Así que puedo hablar de él, tanto en la primera parte, presentándonos como fotografías de episodios de la vida de Jacinto como en la segunda parte con palabras de Jacinto y todo lo que Monseñor Vera pudo ir sembrando y situando cada episodio o cada carta o homilía, etcétera, en el contexto en el que fue hecho. Así que es para felicitarlo al padre Gabriel González y como sabemos, el otro, el que uno de los dos presentadores, Monseñor Alberto, todos sabemos que la causa de Jacinto le debe muchísimo porque él es el autor de una monumental posicio, es decir, de toda la presentación histórica de la figura de Jacinto que fue lo que dio el gran impulso a partir del año 2012 a que la causa pudiera llegar a donde ha llegado hasta ahora y confiemos que pueda dar los pasos definitivos. Así que el agradecimiento al Padre Gabriel por este libro y bueno y el augurio de que tengamos una hermosa presentación que nos entusiasme a todos nosotros y a los que nos siguen a través de la transmisión de ICM a leer el libro, tenerlo en nuestras manos y disfrutarlo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por, por su presencia, por haber acudido a esta, a esta invitación. Todos conocidos, amigos, así que bueno, estamos aquí como, como, como en casa, este, en, esta, en una reunión muy fraterna. Eh, agradezco mucho al Cardenal Daniel Sturla, también que ha querido estar presente aquí, las palabras que, que recién ha pronunciado. Y bueno, y estos presentadores de lujo que, que tengo, ¿no? Este, no voy a reiterar lo que ya dijo el cardenal sobre Monseñor Sanguinetti y todo lo que ha significado para la causa de Jacinto Era. Este, lo mismo la doctora Laura Álvarez, que esperemos que, que ya llegue. Eh, voy a ser muy breve, simplemente decir un poco cómo se gestó este libro. Es un, un libro de, de divulgación. Eh, que reúne una, una cantidad de notas que en su momento fueron escritas en el quincenario entre todos, eh, aquí de la arquidiócesis de Montevideo, hace ya 10 mmm, años cuando estábamos celebrando el Bicentenario del Nacimiento de Jacinto Vera. Y siempre las notas de prensa se pierden, ¿tá? es decir, este, es algo que se lee en el momento pero después este, quedan ahí, este, olvidadas, no hay, no hay modo a veces de, de, de, de recuperarlos. Entonces, este, bueno, se me ocurrió reunirlas porque fueron como 30 notas que hice en un primer ciclo sobre eh, los principales hechos de la vida de, de, de Jacinto Vera y un segundo ciclo este, sobre las palabras de Jacinto Vera, sobre es bueno escucharlo, qué nos enseña, qué nos dice. Eh, en el año 2012, 2013, entonces, se, se, se publicaron esa serie de notas que ahora, bueno, fueron, fueron reunidas en, en, en, en este libro, este, al cual se le agrega otras cuestiones que pueden ser de interés para la divulgación de la causa de Jacinto Vera, como por ejemplo, eh, eh, la bibliografía sobre él, lo que se ha escrito sobre él, eh, el proceso que ha seguido su causa de, de, de canonización, este los principales lugares de devoción, es decir, este, eh, otros elementos que, que, que, que contribuyen que aquellos que no, conozcan, que no conocen a Jacinto Vera bueno, puedan eh, adquirir un conocimiento de él y aquellos que lo conocen también tienen ahí reunidos una serie de elementos para, para profundizar en su vida. Eh, el pretexto de la presentación del libro es hablar sobre Jacinto Vera, que es sobre quien debemos hablar, no hablar tanto del libro, sino de Jacinto Vera. Este, y Por eso yo he querido que, que, que este sea un acontecimiento para bueno, ir sensibilizando más sobre esta figura, que como ya se ha dicho, se encuentra muy avanzada su causa, ¿tá? para conocerlo más, y cuando uno lo conoce más, lo quiere más también. ¿no? Este, esta figura que está tan compenetrada con nuestra iglesia y con nuestro pueblo uruguayo. ¿no? Este, así que, que bueno, en la presentación del libro es simplemente el pretexto para reunirnos y hablar de don Jacinto, que es este, de quien tenemos que hablar y a quien tenemos que, que conocer y divulgar más. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Disculpa. Detrás. Muy bien. No te dejamos casi ni respirar. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches sí, perdón, a todos. Bueno, presentaron a presentar ellos. Ah, perdón. Y con respecto a, a Jacinto Vera, porque tiene el libro, eh, El Misionero Santo, con varias ediciones, y, bueno, y, la, y ella tiene varias novelas de diferentes tipos. Y en ella buscó eh, justamente, no novelar la vida de Vera, sino dentro de otra trama, que a veces, eh, bueno, a veces hizo una gran divulgación. Después tiene el otro, el de los eh, Misioneros Niños, Chiquito que se hizo con un gran trabajo en los colegios y con un concurso de dibujo que fue muy, muy valioso. Así que digo, está en la. Bueno, dio conferencias acá, en otros lados, también en Roma, ¿no? ¿Eh? Así que digo, eh, eh, digo está eh, trabajando en la causa y, bueno, y en parte Perfecto. guiada en su, en su camino de fe ¿eh? por el encuentro con Jacinto Vera. Está. Bueno. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Y, bueno, mil disculpas por el retraso temas laborales, pero ya se solucionarán. Eh, antes que nada, quiero agradecer al, al Padre Gabriel que, que me haya invitado a acompañarlo esta noche. La verdad que eh, hemos trabajado en distintos ámbitos, no solo por Jacinto con, con Gabriel, pero si algo hay que destacar de él es su labor constante, permanente de difusión de la historia de, de Jacinto, con, perdí la cuenta de la cantidad de libros que tiene publicados, pero son, son muchísimos, y siempre de una manera eh, muy, muy cercana de, de poder eh, traer al público lector temas de repente complicados o, o problemáticos, difíciles de entender, pero simplificarlos y llevarlos a un, a un esquema donde se vuelven comprensibles para todos. Pero la verdad, sinceramente, de todos los libros de, de Gabriel, este, le doy gracias por dejarme presentarlo porque fue el que más me gustó. De todos fue el que más me gustó por lejos porque... Eh, bueno, por un lado, escribir sobre Jacinto siempre eh, es, es una buena idea, siempre está bueno porque nos permite... Todo lo que se escriba sobre Jacinto nos permite conocer más a, a un personaje icónico de la historia nuestra. También eh, nos permite conocer los hechos en los que vivió. A Jacinto le tocó vivir una, una época impresionante, fascinante, de, de grandes acontecimientos. Y también eh, porque Jacinto siempre tiene algo para decirnos. Siempre hay algo nuevo que podemos escuchar de Jacinto. Y de última también porque hay muchas personas que todavía no lo conocen y está bueno que cada vez más uruguayos lo conozcamos. A su vez, la estructura de este libro es muy amigable, está muy, muy bien pensada. Por un lado, tiene como una serie de pantallazos rápidos de la vida de, de Jacinto que nos dan una pauta de quién es el personaje y, y su ubicación histórica. Y después tiene, eh, Gabriel usa mucho, eh, hechos y palabras, eh, la, la expresión en, en el texto. Tiene una serie de citas que no son solo textos de Jacinto, sino también textos escritos por personas en referencia a Jacinto, que en su conjunto nos dan una, como una especie de manual abreviado, muy rápido, muy concentrado, un, un impacto fuerte de, de lo que es la, la personalidad de Jacinto. Toda esta selección de anécdotas y, de, y de, de textos están hechas en función de la personalidad de su autor, quién es el autor de, del libro, que es un docente, es un intelectual y es un sacerdote. Y las tres cosas no son neutras, son muy importantes a la hora de de contar esta, esta historia. Por eso, por un lado, uno podría pensar, bueno, es un libro más destinado a los estudiantes o los intelectuales, y sí, es un libro muy, muy utilizable, muy práctico, para que lo consulten estudiantes e intelectuales, como una forma rápida de aproximación y una referencia rápida, pero también es un libro que está dirigido a todo el público, está dirigido a todos los que quieren conocer acerca de Jacinto y quieren encontrarse con él a través de sus hechos y sus palabras. Y bueno, muy abuelo de pájaro, de qué nos enteramos en este libro, qué nos cuenta este libro, por un lado nos cuenta algo que de Jacinto siempre tenemos cosas para aprender, pero que para mí es muy relevante para los uruguayos de hoy en día, y es que Jacinto cuando asumió la conducción de la iglesia en Uruguay, estaba eh, limitado por una serie de circunstancias. Y a pesar de estar limitado por una serie de circunstancias y de estar viviendo en un país chiquito y alejado y que en esa época estaba casi despoblado para su superficie y que le faltaban una cantidad de cosas, Jacinto jugó en la cancha grande. Él no se achicó jamás. Él, para Jacinto, el paisito no existía. ¿Verdad? Para Jacinto, Uruguay era un país en serio y él quería conducir a su iglesia y a ese pueblo que le había sido confiado su cuidado pastoral, a jugar en las primeras ligas. Y lo hizo. A pesar de todas las limitaciones, culminó con éxito ese esfuerzo y esa, esa vocación que tenía. no eh, ¿Cómo lo hizo? Lo hizo precisamente trabajando eh, con tesón, con tenacidad, con esfuerzo. No lo hizo sentado y esperando que lloviera o que alguien solucionara los problemas. Lo hizo él trabajando en primera, en primera línea. Y hay dos o tres preocupaciones que aparecen a lo largo de este libro que fueron como que marcaron la trayectoria de Jacinto. Una que Jacinto eh, quería, eh, lo cita muy bien Gabriel, eh, quería un clero, eh, cuando él eh, asumió como cabeza de la iglesia, en realidad había muy pocos eh, sacerdotes eh, nacionales, nativos de acá de, de Uruguay, y había problemas este, en general de, de distinto tipo. Jacinto quería un clero virtuoso, apostólico e ilustrado. Pero eso también lo quería para el pueblo de Dios que peregrinaba en Uruguay. La ilustración para Jacinto fue fundamental y tuvo la grandeza de él haber tenido dificultades a la hora de formarse, porque bueno, hay distintas incidencias que las van a ver mejor en, en el libro, por las cuales llegó a hacer sus estudios en Buenos Aires, y después tuvo que interrumpirlos, pero él no se conformó con decir, bueno, ta, yo llegué hasta acá y que los demás que se vayan arreglando, no. Él se preocupó porque la, sus sacerdotes fueran realmente ilustrados y mandó sacerdotes a, a estudiar a Roma y a formarse en, en doctorados y se preocupó por la ilustración de, de todo el Uruguay en general eh, fundando escuelas, colegios en, en distintos lugares y se preocupó eh, por esa ilustración desde el punto de vista bueno de la formación cultural de contenidos que, este, que es importante pero también de lo espiritual. No dejó nunca de lado lo espiritual, y cuando en algún momento, eh, eh, no lo voy a citar ahora, me lo había notado para citarlo, pero lo van a leer en el libro, eh, en algún momento cuestionó o se lo puso del lado de que se oponía a la reforma de la educación pública, ustedes vean los argumentos por los cuales Jacinto se oponía, y fundamentalmente estaban en el lado de que ...de defender la libertad y la dignidad de la Iglesia, pero también la dignidad de ese pueblo... ...que le había sido confiado su cuidado y que era en su mayor parte católico. Entonces, él decía, bueno, sí, acá hay eh, una norma que está muy buena... ...de que la, nada mejor que que la, la educación sea universal, sea gratuita, llegue a todos los rincones del país... ...pero eh, hay normas que, si bien consagran la libertad religiosa y de alguna manera no olvidan la dimensión espiritual dentro de la educación también hay normas que en los hechos lo están impidiendo, ¿no? lo están haciendo inviable. Entonces su preocupación fue más por ese lado que, que, que por otro. Y lo de, lo, lo de virtuoso, además de lo de ilustrado que, que es importante, lo de virtuoso también tiene su parte eh, para destacar, porque ahora cada vez más nos, nos acostumbramos y lo escuchamos en las publicidades de los colegios y lo vemos en la prensa y en las notas culturales, hablar de valores, educación en valores. Es como que lo único que importa son los valores. Y los valores no son lo mismo que las virtudes. Y Jacinto lo que quería no era un clero ni un pueblo educado en valores. Quería un pueblo y un clero virtuosos. Y realmente con su ejemplo y con su trabajo, con su prédica, lo, lo consiguió. ¿no? acá Les voy a leer la, la frase esa porque la encontré acá. Eh, lo dice Gabriel de, de Jacinto, no perseguía intereses particulares, buscaba solo el bien del pueblo para lo cual concebía la religión como un elemento primordial, ya que sin ella no podía existir una sociedad ordenada, su servicio ministerial a la evangelización es su gran contribución social. Porque realmente educar en la fe a la gente y formar a la gente en la fe es la forma de progreso social, no, no hay otra y nosotros hoy uruguayos de, de este tiempo y occidentales de este tiempo en lo que vemos lo que ha pasado a raíz de que nos hemos olvidado de la fe y la hemos dejado de lado, ¿verdad? Y que nos hemos ido a las cosas más, más mundanas. Vemos la sociedad con la que nos estamos quedando y vemos, bueno, un país con un índice altísimo de suicidios, donde la vida no se valora, eh, por el lado de la eutanasia o por el lado del aborto. Vemos el, el aumento de, del consumo de drogas. Vemos una cantidad de cosas que si estuvieran la virtud, la fe y la ilustración de la mano, como quería Jacinto y como nos enseñó Jacinto a trabajar por eso, eh, otro sería el, la historia que, que estaríamos eh, contando. ¿no? Vivimos en tiempos complicados y en tiempos complicados tenemos que dirigirnos y mirar para orientarnos hacia esos modelos que realmente nos pueden dar la, la visión clara del camino que tenemos que, que seguir y que tenemos que transitar. Bueno, Jacinto es uno de esos modelos y un modelo bien a la uruguaya, porque Jacinto era... Eh, un uruguayo, realmente, y, y como bien decía eh, Zorrilla, eh, nadie amó más a este país y nadie trabajó más por él y nadie hizo tanto por, por su Uruguay a él, hay que Jacinto tanto, tanto amó. Entonces, el valor del testimonio de Jacinto, que es lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que regalarle a nuestros compatriotas, a los uruguayos, es que de alguna manera, mediante su ejemplo, puede inspirarnos a crecer como personas y como cristianos. ¿no? Y, y por eso es bueno que todos lo conozcamos y que cada vez más gente lo conozca. Por otra parte, bueno, sabemos que Jacinto está en un proceso de beatificación y si Dios quiere, todo está caminando muy bien y va a llegar un día en que eh, Dios mediante Jacinto va a ser beato y en esa ocasión, el otro día hablando con un sacerdote que estuvo conmigo en, en el trabajo de otro tema, él comentaba bueno que, que hay eh, una leyenda negra de Jacinto como una leyenda negra de Artigas, y que en el momento que Jacinto tome de alguna manera eh, publicidad, porque su causa ha avanzado mucho, por lo que sea, esa leyenda negra va, va a volver a resurgir. Y esa leyenda negra está basada en mentiras, no está basada en nada real. Yo siempre cito, porque a mí me quedó muy marcada, lo leí antes de, de conocer a Jacinto, eh, un historiador en los libros de la historia de la sensibilidad en Uruguay, de un historiador muy conocido, Barrán, donde decía, bueno, en alguna parte si ahí estaba eh, el obispo de gesto adusto con su pobre clero reprimido. Y yo los invito a que vayan a ver los documentos históricos, que los pueden tener muy a mano ahora en el libro de, de Gabriel. Y los invito a que me digan en cuál de esos documentos de época se habla de un jacinto de gesto adusto. Todo lo contrario, eso no es real. Y el pobre clero reprimido era un clero que estaba al revés, enfervorizado y contentísimo, y, y que se sentían inspirados por ese pastor que los, los llevaba adelante. Así que eso de por sí es falso, pero además es falso todo lo que tiene que ver con el conflicto eclesiástico y la mezcla con el conflicto de los cementerios y, y todo lo demás. Entonces está bueno que el día de mañana cuando nos toque defender frente a una opinión pública desinformada que nos va a decir mentiras acerca de Jacinto, retomando esa leyenda negra que uno entra en internet y está por varios lados, está bueno que estemos bien informados y que conozcamos a fondo cuál fue la verdad de la historia de Jacinto y para eso el libro de Gabriel es una gran ayuda. Y me quedo para, para terminar con una frase de Soler que dijo durante su discurso fúnebre, cuando las, los funerales de Jacinto en la catedral, los pueblos dignos no olvidan jamás a sus grandes hombres. Eso dijo Monseñor Mariano Soler. Y cuando dijo esto, nos estaba interpelando también a nosotros. Tengamos la capacidad, la fortaleza, la no sé, las ganas de ser un pueblo digno y no olvidar a nuestros grandes hombres. Y dentro de nuestros grandes hombres, allí está Jacinto para hacerlo conocer. Entonces, bueno, la invitación es a todos a que cada vez informen más acerca de Jacinto y cada vez más se lo regalen a nuestros compatriotas. Nada más, muchas gracias. Gracias. El, buenas noches, y un gusto estar aquí. Agradezco al Padre Gabriel, no solo este momento, sino su tarea de difusión de la persona, la vida, las virtudes, las palabras del Venerable Jacinto Vera. Él se pone una gran cadena. El Cardenal habló de, por ¿cuántos años de la muerte? 140 años. Vamos, pero es, al Uruguay, lo que cuesta sacar las cosas, entre otras cosas, desde el comienzo, enseguida Monseñor Yeddy quiso buscar las cosas, y él escribió dos páginas para que no se perdiera lo que, y mandó a que juntaba los papeles, y todos los lugares donde había estado, y en cada casa, en cada visita pastoral, al padre Luqueze que después tampoco le contestaron los curiosos, así que todos con dificultad porque no hay gente dedicada así pero, a su vez es admirable la vigencia en 140 años. El, el arroyito no quedó en, en, en la nada, al contrario. Y bueno, el padre Gabriel está en esa gran cadena, por eso yo acabo de pensar a mostrar a Mons. Jerry, el padre Luquese, por cierto, Monsejo Soler, que fue el que encomendó al padre Pons el libro de Pons, que sigue siendo el libro, ¿eh? el, eso sí, estamos en deuda, ciertos tantos años, y bueno, después lo que hicieron, la. Los que promovieron la. mencionaría al Padre Salaberri, porque fue el que movió a la congregación Mariana Mayor de lo, del Colegio de los Corazón para ser la causa actora. Y bueno, y después junto, trabajó muchísimo con papeles y cosas. Y bueno, había que seguir, bueno, hasta ahora. Así que, eh, ya digo, es. Eh, y el Padre Gabriel entra en esa gran cadena. El libro, ya muchas cosas lo dijo eh, la doctora. Laura, es muy ágil para acercarse a este padre venerable, tanto los hechos como las palabras, enfrentando cosas que son, que son muy complejas, al menos bien, lo que no es poco. De a veces no están todas explicadas, porque el conflicto eclesiástico, llamado así, es bastante, muy, tiene bastante muy complejo. Pero en fin, está puesto no en repetir ¿eh? lo que dice el, el, en fin, la historiografía Nacional, que siempre dice cosas que... en Todos dice cosas que no son, como del lado de los vencedores que tenían una intención porque era una guerra cultural por el alma de la nación ¿Eh? entonces eh, esta, esta, esta, estas cositas es el modo de bajarlo al que lucha por este lado y además dar que porque se haya llegado a un resultado en si es bueno y no es verdad será el que es pero digo no, no es que todo sea bueno, así que bueno, él, él realmente lo, lo pone muy bien el si fue una tesis diría algunos rositos de datos y cosas, pero no, no es una defensa de tesis. Todo sensor de defensa de tesis tiene que decir que alguna coma está fuera de lugar. eso después pues te las digo. No importa. El, el, yo que Winkel lo he leído de un modo todo, digo yo disfruto, ¿eh? porque uno vuelve a escuchar, eh, bueno, después de todo los Evangelios y que leer todos los años, ¿no? O sea que digo no, no es que bueno yo ya lo sé. Eh, eh, volver a, a ver la acción al ver la, la, la problemática en que estuvo al escuchar su palabra a ver cómo nosotros así que lo, lo acerca y bueno lo hace vivo que nosotros, un poco lo que dijo la doctora tenemos que hacer vivo la presencia de este gran santo que además, bueno, yo digo que es nuestro patriarca de la iglesia nuestro padre y también de un modo afectivo tenemos que quererlo ¿Eh? Tenemos que, que, que, que sentir lo propio, ¿Eh? no así me, me, me veo al uruguayo, hasta está el otro. Así, bueno, no, no, tenemos que ser hinchas de Jacinto, ¿Eh? tenemos que tirar cohetes. Bueno, también eso y ello ayuda a esa cercanía. Eh, yo voy a poner algunos ejemplos. De, hace el autor una lectura muy correcta y muy interesante de dos hechos que se repite hasta el cansancio con un falso enfoque. Uno es el de la Ley de Enseñanza Pública, que ni siquiera le concedo como la, todo lo que dijo la doctora, porque de verdad no se opuso, hay que empezar por ahí, no se opuso a la ley, hay que ir a la entrada, no, no se opuso, se pone al artículo 59, pero no solamente no se opuso a la ley, sino que felicita a la ley. Y en el bien público alaban a José Pedro Varela el esfuerzo enorme que hizo y el trabajo y la dedicación. Así que no nos pongan en maniqueos a nosotros ¿eh? para sacarnos del... Mentir. Más, Jacinto cuando era el padre Jacinto Parco en Canelones fue miembro de la Junta Económica y Administrativa, y fue presidente de ella, lo que era el, la Intendencia, ¿sí? pues, esa parte que tenía, y fue la época, eso lo dice ahora se van a los nombres, Agapo Palomé, que me termino el nombre, en su inmensa historia, bueno, además yo lo, lo traté mucho Canelones, fue el tiempo que hicieron más escuelas públicas en Canelones. Así que de, combatamos esa leyenda falsa, estuvo siempre a favor de la educación popular y la educación pública, y la fomentó. Lo único que se opuso, que no es poco, a que siendo dos cosas, desde el punto de vista legal, la religión del Estado era la católica, el legal o no legal, y segundo era la de la mayoría del pueblo, pusieron sin el artículo 59, que se, primero que no se hacía, porque se hacía, pero que si un padre, un padre, decía que no era quería, que sacaba el horario y sacaba afuera, ¿qué le parece? Lo democrático que era el asunto. Contra, o sea, uno contra 99. Eso es lo que se podría Y por supuesto el fundamento de que la religión es la base de la educación. Pero fue el hincha a muerte de la educación pública, solamente que no la quería contra el pueblo y contra la fe del pueblo. Y bueno, y eso aparece el el... Un el, el poquito, porque era el libro. Algo, ¿no? le el, el, el, el, el llama dice el, el, el, Jacinto dirigiéndose al, al gobernante dignísima actitud del excelentísimo gobierno de la república en ese decreto ley. se sigue sí, sí, en contra en el fomento, esto es actual y la mejora de la instrucción pública porque en ella la gran, es la, la gran fuente de la prosperidad y la grandeza de las naciones eso es lo que él dice, ¿está claro? así que es el defensor ahora sí va a aplicar el, el, el, el oponerse a ese aspecto que va a contraer y, y afirma en qué consiste una verdadera instrucción religiosa popular. No consiste únicamente en la recitación del catecismo, que venían maestros que no creían y en un ratito burlándose se lo leían a los niños. ¿Eh? ni en la explicación de una hora determinada del dogma y de los principios fundamentales del cristianismo. Se requiere la presencia constante y siempre activa de la fe y de la influencia religiosa en las escuelas. Debe ser una educación popular dada en medio de una atmósfera y en presencia de una vida esencialmente religiosa. Y, y sabemos que nuestro laicismo es mentira, porque es anticatólico. ¿Eh? Y, y, y desapareciendo a Jesucristo, como si no existiera prácticamente. Y, y, y que, así que realmente está perfecto. El, eso también sirve para enseñanza católica, de paso. ¿eh? Que no es solamente que haya una obra de catequesis. ¿eh? Bien, pero así que digo, eh, tenemos que, nosotros no tenemos, tenemos que cambiar el planteo para ir al verdadero, no aceptar el planteo hecho por los enemigos, y falso, y no, no, pero a mí es que no fue tan malo, porque en el fondo quería esto, no, no es así, y es, y es falso, basta ver los textos, ¿Eh? bien. Lo que propone el vicario es que de acuerdo a la constitución con el parecer de la mayoría de los padres, se incluya la enseñanza religiosa católica y de su fundamento último, que es el fundamento de la religión. Y eh, después, porque esto está en la parte de, de hechos, en la otra parte, que tiene más de palabras, ahí tiene más del el desarrollo, la página 158, pues ustedes lo leerán, ¿no? Eh, que, sí, excelentísimo señor, leo con amargo pesar el artículo que en este proyecto se refiere a la enseñanza religiosa en las escuelas. Digo con amargo pesar porque veo en ese artículo conculcado uno de los más sagrados derechos del pueblo católico. Son derechos del pueblo. Porque después de todo, eran 25 señorones que le imponían su doctrina ¿eh? al pueblo. Y hay que decirlo también. ¿eh? Porque no, no es que, que, que, que estuviera el pueblo eligiendo eso. Y bueno, y ahí sigue el artículo 59. Y, y, bueno, y con toda dice, dice sí, la hace preceptiva, pero son tal palabras de él, con tales restricciones y trabas que la anulan completamente. Reconocen el derecho porque no pueden reconocerlo, pero después ¿eh? lo, lo ponen de modo que eso es imposible. A la vista, dice el menos experto, resulta, resalta el grosero insulto que en este artículo se hace el buen sentido, y puesto que por una parte se declara permitida la enseñanza religiosa en las escuelas, por otra se la excluye absolutamente de las mismas. Bien, lo mismo o semejante es con respecto a la... El registro civil, ¿eh? que siempre ponen que la iglesia saltó porque les sacaban un ámbito de poder que era del Estado. Empecemos por, por el ABC de la historia. No había registro civil, nunca hubo. Los registros bautismales los inventó la iglesia en el concilio de Trento para eh, que no hubiera matrimonios clandestinos. Ese, lo que, el de Temer, que sabemos todos, un papelito que tenemos que... Se requiere el bautismo, la fecha del bautismo, y después se manda de vuelta y se escribe al costado al bautismo, se casó en tal fecha, para que no hubiera ni, ni, ni matrimonios con destinos, ni vígamos. Así que es totalmente una creación de la iglesia para lo suyo. Nada. No, no sacó no, no es que le hizo el trabajo, no había registro civil, no existía ni se los ocurrió, por eso vean que cualquiera que busca genealogía llega al siglo XVI, y se acabó, a no ser que sea eh, la, la casa de, de Habsburgo, yo qué sé, ¿Hm? pero si no, ahí, hasta época, ahí empieza, lo, lo, lo... simplemente que los estados en el siglo XVIII, que se vuelven más centralistas, ven que es útil tener los registros en la población, y entonces lo empiezan a usar, pero la iglesia lo tiene para ella, y bueno, y... Hijas, el vicario apostólico, el obispo aquí, es cuando no se opone al registro civil. Dice que está muy bien. Además, estaba el, el, el anotar los matrimonios, que también el registro de matrimonios era sacramental. ¿Quién se casó con quién? Y si, y si tuvo la forma que pidió el Concilio de Trento, ¿eh? porque sabe que antes del Concilio de Trento no había que ir a, ante el cura casada, se basaba el consentimiento ante dos testigos. Pone la forma justamente para ir contra los matrimonios clandestinos y la bigamia. Porque ya no, no me casé nada, y pues... Bueno, y dejar la mano a las mujeres sueltas. ¿eh? ¿eh? Para, para que, para que los matrimonios, los hombres tuvieran que tener las consecuencias, que dice que no defendió a las mujeres. La que defendió a las mujeres fue el, eh, exigiendo la paridad del matrimonio en la iglesia. Bueno, entonces, el, ahí el, también dice con toda claridad que el Estado tiene todo el derecho de eh, registrar. Es innegable que las atribuciones de la autoridad civil, pero, pero ya te dice. Eh, bueno, que la Iglesia primero manda a al Estado. El poder tiene pleno e indiscutible derecho de prescribir las condiciones y formalidades que crean necesarias para acordar los efectos civiles del matrimonio. Si que registrar, o pasar de los hijos, quién gire el herencia, que tengan ganas, ¿no? Pero también tiene el deber de respetar la conciencia y la religión de los, de los ciudadanos, que es lo más respetable del hombre, la conciencia. O sea, no somos fichas para el Estado. Pero se trata de gobernar seres racionales y no de autómatas que carecen de conciencia, de derechos y deberes. Así que frente al registro, le dice que está muy bien que lo haga, es deber de nuestra lealtad pastoral declarar que la conducta del gobierno, autor del registro civil vigente a este respecto, ha sido digna de un gobernante que rige lo destino de un pueblo católico. Se puso, no se puso nada, lo alaba. me parece muy bien. Lo único que dice, iban contra otros que decían, no el gobierno, mire que como hay que, están registrados en el civil, no hay que bautizarse. Bueno, es lo que decían. Bueno, pero hay, hay es que, hay que, la historia, es decir, porque para que la gente no se bautizara, asimilaban a que era un modo de registrarse. Y tú lo que dice él, no. Y lo segundo que dice es, los registros son de la Iglesia, no son del Estado. Se los ofrecemos lo que necesite pero no son. Bueno, el, por eso los textos ayudan mucho a, a, a, y tenemos que nosotros cambiar la, el, regi, el registro de la observación, porque si lo hacemos del mismo lugar que los otros, terminamos, en primer lugar, como que estamos fuera del historia, nos opusimos a todo, no nos opusimos a nada. Nos opusimos a la injusticia, nos opusimos a que nos trataran como borregos y que nos sacaran los derechos al pueblo. El, Adelantando, y más está mucho aún en la presentación, ¿no? la importancia que tiene para este hombre, y creo que es una actualidad como, como siempre, la rectitud de conciencia. La rectitud de conciencia, que no es el de ahora, yo hago lo que quiero, eso no es la conciencia, eso es un capricho, ¿eh? es otra cosa. La conciencia supone que hay obligaciones, y que se forma, y que tiene responsabilidad, y que hay obligación de seguirla, y hay libertad para seguirla, eh, con o el sea, sentido del derecho como instrumento de la libertad y el seguimiento de eh, la conciencia en toda la historia de, de, de la vida de Jacinto Vera es un hombre eh, bueno eso es como Tomás Moro Tomás Beck, ¿eh? la conciencia la conciencia bien formada y era un gran conocedor de moral ¿eh? y, muy, y un gran consejero además por él y, y yo ya desde antes, ¿no? el, el, el, aquí pone el episodio de los músicos, esos de, de, estando en, en Canelones, ¿eh? hay que entender, ubicar bien las cosas. No existían estas musiquitas nuestras. Para que hubiera música en la iglesia tenía que haber músicos. No existía en el disco, ni el otro, ¿no? ¿Eh? etc. Entonces él, buscando siempre la voluntad la... del culto, había conseguido del padre, ahora se pone el nombre, pero ya vendrá el, de, el que hizo la iglesia de la Unión. Ereño. Eh, ¿eh? Ereño, había conseguido unos músicos, los tenía allí, bueno. La iglesia pagaba también esas cosas, ahora no pagan ni un organista, después no tenemos. Pero, es verdad, ¿eh? pagaba. Y, claro, ¿Quién va a hacer si no le pagamos? Bueno, paga. Y entonces, el, el, el, el, el, el, el, el, San Jacinto era el 16, el concilio corrió un día, porque te roto, 16. La víspera de la noche vinieron sus músicos de, de, de iglesia con otros hombres a cantarle y también muestra la. la, la ese tipo de cura de, de casa abierta como los de, de antes bueno, las noches eran la largas también ¿no? ¿Eh? Y, y manda al jefe de policía a que se tienen que callar que no puede ser y dice ¿cómo? yo mi casa, no soy libre de que mis amigos vengan y, y, y poder festejar y al fin volvió al jefe de policía y llevó presos a los músicos y Casito se emprisionó con ellos se pasó la noche en la comisaría porque también era que es otra otra línea de Jacinto es muy fiel con los amigos pero además pero después le escribe al, al jefe de al Montevideo no al ministro de interior, sería el, el gobierno en el entonces no el, y entonces allí no sé dónde está puesto ello, pero es No, no, no sé si me perdí el número el, bueno, escribe claramente dice, porque está defendiendo ¿tú te acordás donde de dónde es de los primeros de, de, de, de, de, de, de, dice, yo por mí porque, además, es bellísimo el texto ¿no? eh, el, el, porque dice no es por mí, yo por mí me aguanto y además aprendo como cristiano y como cura a, a perdonar pero, no, pero son, han pasado por encima de los derechos de la gente ¿no? una carta larga vuestra excelencia sobre tamaño eh, no puedo menos llamar la atención de vuestra excelencia sobre la tamaño y arbitrariedad que se ha agregado la burla de decir a los soldados a personas inocentes de toda falta que quedaban suficientemente castigados por un delito imaginario Porque cuando lo larga, digo, ya, ya pagaron la culpa digo, no nada no le consigo ni eso y él dice como cristiano y como ministro del culto tengo bastante resignación para sufrir así justicia de los hombres. Pero no puedo ver sin profundo pesar que la autoridad local, ultrapasando sus deberes y desconociendo todas las conveniencias, maltrata a mi vecindario que me es querido y cuya simpatía forma la recompensa de la dedicación que le he consagrado. Por lo mismo espero que vuestra excelencia no mire en esta queja al hombre que ha sido ofendido, sino al párroco, que olvidando su propia ofensa, aboga por el desagravio de sus fieles. Siempre va a ser así, va a tener otros problemas, más adelante a mitad de la calle 50, había un sacerdote en Tala, en fin, tuvo un, un conflicto ahí porque él quería, no se ocupaba, pero ocupaba la capilla. Bueno, él eh, aducía que el, un vicario anterior le había dado ese, ese lugar. En fin, el hecho es que él le, <ríe> le escribe al, a la autoridad en ese momento que había sido, no sé si era Lamas, o ya si había muerto Lamas, el siguiente, bueno. Él eh, le dice, bueno, si es así, yo renuncio. Si cada uno hace lo que quiere, ¿eh? yo renuncio. Era un, un hombre ¿eh? de, de, de una gran y fuerza en su conciencia. ¿no? Y lo mismo fue cuando la destitución del, del parco de la matriz, de eso que llaman el conflicto eclesiástico, ¿eh? bueno, fue un conflicto que se metió el Estado donde no le tocaba. ¿eh? Y él eh, escribe claramente, él fue, fue de una finura, ese sí que lo sé, lo sé casi minuto a minuto ese. Eh, él, pero fue de una finura con el gobierno, que le pasó por arriba, y le daba Lara que no le contestaba, etc. ¿no? Y había un problema grave de conducción de la principal parroquia de, de, de, de, del vicariato, de la ciudad y del vicariato, Entonces, un problema grave, ¿eh? y estalló más grave todavía. Él, como el sistema de entonces no eran la, la, los, los tweets y las denuncias públicas, personalmente habla diciendo lo que pasa y que él tiene en conciencia que sacarlo. Y bueno, y ahí, y ahí, y ahí el, el gobierno sabe que el infrascrito no se decidió a dar ese paso, que él le ha reclamado por un deber imprescindible de conciencia, sino después de haber solicitado en vano la aprobación del nombramiento de un segundo cura, pues, fue proponiendo distintas cosas y siempre le daban la... El, el, yo tengo aprecio por Berro, pero no se portó bien. ¿Eh? Digo, él, él hizo un abuso de poder y además estaba rodeado de ministros mazones. ¿Eh? Estaba buscando cómo degollar a vida. Y eh, prefiriendo ese medio moderado y prudente, nombraba a otro... Y este lo dejaba segundo, pero le daba la pastoral al que quería. No le contestaron que no, pagaba acá, para, allá. para remediar males que la demora y las dificultades imprevistas vinieron a reagravar. Porque pasó otro escándalo, muy grave, haciendo urgente aquella medida. Y ahí fue y le dijo que iba a sacar, ¿va? Y enseña a bueno, la gente, esperar tranquilo las supremas resoluciones que el Padre común de los fieles, por sí o por su delegado apostólico, se digna de dictar a dicho respecto, las cuales deberán ser acatadas por todos nosotros con la más profunda sumisión y el más alto de los respetos. Así que ese eh, lugar de la, de la, de la conciencia como fuente de libertad ¿eh? ante las situaciones, ante las presiones, ante las propias debilidades, en fin, el todo. ya también destacar que sale allí la tenacidad y la firmeza. Hay una situación que es como para nosotros, ¿no? que nos quejamos que las cosas que están mal, y que no podemos, y es una iglesia débil, siempre fue de la iglesia. Y es el, en la página, el encuentro con las conferencias bizantinas, recién vuelto del exilio, a fines del 63. ¿no? Es, larga, es bellísimo, ¿no? recuerda duras pruebas y amargas tribulaciones, nos tenían separados, porque estaba exiliados, exiliado, bueno, el consuelo de haberlo recibido, pero los eh, consejos que le da. Al verme pues de nuevo en medio de vosotros salud y os felicito, y mi felicitación la, la ocasiona, la constancia que os ha conservado siempre firmes y con la firmeza que exigen las obras de Dios. Se lo alaba a los bizantinos bueno, muchos no son muy jóvenes, ya ni saben lo que son las conferencias vicentinas, pero en fin. Eh, era, eh, estaba recién fundada, acá, acá empezó en la década de 50 poco después que empezaron en Europa y eran era, era, era laicos todos hombres que tenían las dos ramas, eh, que se ocupaban probablemente de los problemas sociales para hablar con el lenguaje de hoy ¿eh? aviones, escuela, ocupaban de los pobres, etc. ¿no? y como todo era mucha obra y poca gente ¿eh? como todas partes pero les alaba la comida, así dice eh, el una constante perseverancia es condición precisa para que se radique y quiera crecer todo cuanto pertenece a nuestra religión. Fue un hombre que batalló todo pero con constancia, no de, de cosas del momento, y pues se cayera. Estas condiciones las veo en vosotros y por ello felicito, por ello vuestra obra creció y será cada día más extensa. No lo dudéis, solo se necesita la perseverancia que no decaiga la acción, tener fe y contar con Dios. Mira, es cosa para ahora, o desanima el poco aumento del personal de vuestra sociedad, somos pocos, somos los mismos, entonces las parroquias, o desconsuelan vuestras defecciones, pa, que estaba y se fue, no dejó plantado. Se agotan los recursos, recordad y tenedlo siempre presente, los triunfos del cielo, las conquistas para Dios, jamás fueron resultado del mayor número, ni consecuencia de los tesoros de la tierra y por el ejemplo, no tenía multitud de socios ni gran fortuna San Vicente de Paul cuando planteó su obra. y ahí El que espera en Dios no, fue, no queda nunca confundido. Y, bueno, y, sigue. Sí, y eso que le, lo valoran estos laicos es lo que fue él constantemente en todas sus obras. Eh, quiero señalar, eh, dos o tres cositas más, no sé cuánto tengo, ¿diez minutos quedan? Ya, ya sí. estamos. Sí. ¿No? Porque uno es que ya se tiene la formación del clero, pero fue desde el principio. ¿no? Ya él cuidó en Canelones su vocación, que era Esteban de León. ¿no? Con, le pagó el Estudios en Buenos Aires, lo preparó, lo, alguna vez lo resonó mucho. Era un muchacho, y, pues, no, siempre estuvo en el sacerdote con cierta, no sé si timidez o si sí, se achicaba, ¿no? Y alguna vez lo retó de más, incluso obispos obispo Jacinto, ¿no? Porque no había venido a... Decía mucho que los curas no pasearan, ¿no? Que no vinieran a Montevideo pasear, estaba en Florida entonces. Y fue y porque no había venido los ejercicios, le pasó el reto. que le pasaba todo por eso? Y bueno, le dio la explicación y le dijo, no, no, esto no era, para, no era para usted. Se dio cuenta que había es que estado más, se ha pasado en la radio. Así que también... ¿eh? Eh, pero digo, lo, eh, así... Cuando apenas empieza el, el, el vicariato, ya empieza lo que hoy se lo que después fue fue un seminario menor. Ya empieza a buscar chiquilines con los cuales eh, le puso un maestro de latín. ¿Eh? Y ya fue lo, que después fueron los primeros que fueron a Santa Fe. Uno de los cuales, el indicio en la carta, eso no está allí, pero el indicio, era Sobrino segundo, dijo una prima, Bentancur, que fue, fue de los primeros que mandó a Roma, se enterraron en la catedral de San José, eh, brillante era, y bueno, la cartita del niño que se quiere poner es preciosa. Bueno, yo me llevo, ahí me empiezo a no menos que no la cartita. Bueno, porque hay que quererlo y hay que emocionarse con él también. ¿eh? Y bueno, cuida, pero quiero señalar, porque estamos en una casa de estudio, la importancia, por supuesto, virtuoso, pero la importancia del estudio ya muerto él cuando haga el siguiente informe a la Santa Sede, eh, Mons. Jerry así, bueno, como los jesuitas alababan a los seminaristas por su... es una cosa que no me gusta, pero decían entonces parecen religiosos, no, parecían buenos, buenos seminaristas, era de comparación parecen religiosos bueno y, pero, y recordaba que el difunto Vera quería que estudiaran las lenguas clásicas así que era, apuntaba en todo a calidad. Y así también son los que mandó a Roma siempre tres becas, chuchu, chuchu, chuchu, ¿eh? empezando por Mentancur, Jerry y, perdón, Mentancur, eh, Soler y el cuatro el otro que fueron los tres primeros. Y él buscaba formarse, no era tampoco ese, no, que eh, puro correr con las misiones, que corrió y hasta era el alma. Él, siendo cura en Canelones, le pedía a los jesuitas, compraba libros, había tratado de Europa, una historia de la iglesia que ya llevaba ocho tomos, y había que pagar, y ahí ponen las cuentas, como no sé las monedas, ahí le dice el jesuita, ¿sató cuánto? Y después le dice que llegó el noveno, etc. Y cuando estuvo en el destierro, así encuentro una citita estuvo en el destierro en Buenos Aires, ¿qué yo lo puse en alguna parte. Porque así ah, le escribe a Rafael después dice, a don Vicente, que era un poco su mayordomo, el que le llevaba a la casa. ¿no? Hay que ver que en las casas entonces no había electricidad, había que llevar una cantidad de cosas. ¿eh? A don Vicente, que cuide de la casa y de los muchachos y de mis libros. Un amante de los libros. Y él deja en su testamento sus libros para la biblioteca del clero. En esta parte está la cuida, ¿eh? que es el comienzo, y pues todavía no, no había seminario. El, el, en eso también nos da ejemplo del valor de, del estudio, del libro, del cuidado, del obtenerlo, ¿no? el espacio al cardenal que acá tienen que mejorar eso yo con derecho, porque junté puse, puse mucha plata para la biblioteca y bueno, está en un estado que debe ser mejor una vez que me senté puedo decir cosas siguiendo el ejemplo de Vera y su exhortación el, iba a poner rapidito, porque yo, me quedan dos cositas las cualidades humanas que, que tiene, algunas dijo era un hombre conocido por su humor, contrariamente a lo que dice. Sí, es muy linda la descripción larga que hace, que aquí la trae, ¿no? Del padre de lasaña, recién llegado, del primer, el primer grupo de Salesianos, enviado por San Juan Bosco, y él le mandó la lanchita por los barcos, porque los barcos paraban adentro de la bahía, ¿no? ¿Eh? para con, con uno de él para que le bajaran las cosas y directamente lo llevó a su casa a la casa episcopal ahí es el primer la primera cosa. y bueno es la, es la única descripción física que tenemos de él su estatura es alta y recta no muy gordo pero lo suficiente como para presentar un notorio aspecto de salud y prosperidad su rostro es moreno y oscuro de verdad que estábamos más en verano ¿Eh? Sí. ¿Eh? Pero aparte, sí, no, bueno, ya, Siempre está en pie y habla y conversa con una hilaridad que nunca cansa. Era un buen conversador y, y, y, además, eh, bueno, y ahí le tomaba el pelo. Ya sentado junto a los otros, ya paseando por la sala. Ellos estaban comiendo, y habla de lo, lo, lo bien que comieron. ¿eh? ¿Eh? Después que percibió que se había ganado nuestra confianza, no cesaba de provocar con cien preguntas al pobre Adán, que era un hermano, que como en Burdeos había ya pretendido hablar francés, pretendido hablar francés, ahora se posaba por sacar a relucir su conocimiento de lengua española, despertando tanta alegría que el grupo se, se deshacía de risa. Era <risa> un bromista, ¿no? Pero no es en esto, después, de, después de, en este momento de respiro y diversión que debe considerarse Monsieur Viera, si le quiere jugar con justicia, y después viene la alabanza, hombre de su humildad, de una amabilidad totalmente paternal, de una franqueza y simplicidad que cautiva los corazones, en el trabajo es un apóstol y sigue con el apostolado. El, creo, bueno, en todo, quizás en esto creo que también sea importante, era un gran padre. Y así lo, lo, lo, lo sentían todos. Y así creo que tenemos que tomarlo nosotros. No solamente un, un gran visionero que es muy esforzado, que se repito lo era, que los cansaba a los otros y a veces se pasa de y se lo dice y le decía las cosas que era... El bíblica es de Castelló, cuando era bíblica, él le decía, los cansar, los otros se van a ir, y no les tanto. Así que, así, y y, y paró Pero digo, eh, sino que era realmente, era un padre, asumía a los otros, asumía esa responsabilidad paterna, ese cuidado de los otros, en, en, tanto de la iglesia como de las personas, como de los sacerdotes, los seminaristas, los fieles, un gran consejero de las familias. Es, era un gran padre, y es un modelo de padre, en esas cualidades humanas que tiene muchas. Y voy a terminar con el santo, el santo. El... Y también para que los también nos pongamos la camiseta, porque es nuestro santo. Sale acá, con nuestras costumbres, con nuestros esfuerzos, con nuestros límites, y muestra que la santidad es posible. Y, no, y, está, y es pésima una cultura y una educación, una familia que existe así, el, el político y está lleno de las calles los políticos y el militar, y bueno, y ahora el futbolista, por cierto, ¿no? Y ya pondremos cara, tiene estatus también así. Y no está el santo, el santo, que es, es, es, el, es el modelo superior de, de, de, de persona humana, de desarrollo humano, el santo, y que hace santos. Entonces, en ello también, y ahí voy a tomar... El testimonio, que aquí está, que es bellísimo, no sé si, si no me tranco en leerlo, pero en fin, de Sorri de San Martín, que testificó la santidad de vera, de palabra, desde el 81 en la puerta de la Catedral de Montevideo hasta el 31 y poquito después que se muere. Así que toda su vida, además de los que los conoció de muchachos, él vuelve, lo conoce recién, eh, vuelto de... De, de, bueno, con esa idea de antes también, de muchacho acá. Eh, así que voy, y acá tiene un párrafo larguísimo, que es el prólogo que hizo zorrilla San Martín, Juan, eh, al libro de Gorta camusso ¿no? Sí. Eh, y, que, y que es casi... porque él no llegó, él está en el momento en que la congregación mayor, Mariana, está empezando... La, a pedir la causa al arzobispo, a José Aragones y juntando las firmas, etc. Porque la Iglesia no canoniza santos sueltos, si el pueblo no lo quiere. Por eso en la, en la, que es, en la, la, la posición es de las virtudes fama santitatis. El pueblo tiene que reconocerlo como santo, si no, no es, aunque, sea un, un, un, aunque sea un santazo, pero tiene que reconocerlo. Bueno, eh, estaba en ese proceso y antes, en el 35, se abría el proceso, ya está muerto Zorrilla. Así que esta es como la testificación de él, ¿no? Bueno, recuerda el honor de que la congregación mayor, Mariana de Montevideo, de que él era parte, era el presidente, bueno, haya hecho esa la presentación, y se, se llama a sí mismo, para cortarlo, como un sobreviviente, casi, de nombre de una generación que pasó. La mía, la que pasó, está pasando por el tiempo, dice, por mi boca que es mucha verdad que monseñor Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, que en esta biografía mi congregación hace conocer a todos, fue lo que se llama un santo. No, no le saca el cuerpo al asunto, lo proclama santo, le tocan los fieles sin perjuicio de la iglesia. Y dice, yo lo dije en voz alta en el atrio de nuestra catedral cuando hace mucho tiempo, 50 años, en mayo de 1881 lloré con el pueblo, con todo el pueblo del Uruguay, sin una sola excepción, ante el cuerpo yacente de aquel su querido prelado. También lo dije cuando en diciembre de 1905 juzgué este, este libro del doctor Lorenzo Pons, este que en es interesantísimo resumen, enriquecidos datos, eh, pone algo largo de Y me ofrece la ocasión de afirmar una vez más que lo que aquí se dice es la verdad, que aquel primer obispo de Montevideo, tan querido en mi generación, tan venerado por ella, era un hombre de virtudes heroicas, que no es por lo tanto una ilusión el abrigar la esperanza que hoy habríamos de ver incorporar a la constelación de nuestros héroes nacionales, el héroe por excelencia, el solo verdaderamente totalmente heroico, el Santo, pues sigue redactando y dice: Me parece que con Monsignor Veras se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él amó tanto y sirvió y evangelizó. Nadie lo ha querido más que él, nadie lo ha servido más. Llego a creer que yo mismo comparto la gloria del culto que buscamos para el primer obispo de Montevideo, como si fuera una herencia de familia. Lo es su nombre. Y lo será su gloria, a buen seguro, si obtenemos el verlo nosotros o nuestros postreros en la de los altares, la más preciada herencia de la familia uruguaya. Salte un poquito. Eh, no cabe aquí, pero puesto, como dije al principio, yo tengo algo de sobreviviente, del testigo. Y puesto que me, no me he dado de entrar a enumerar las virtudes heroicas de aquel signe varón, porque sería muy largo, queda aquí mi primera deposición en el proceso. Ya que vea el proceso. Digo, en conciencia, que no recuerdo una sola imperfección en aquel hombre, a quien conocí y traté desde niño. Su sombra es toda pureza, toda luz. En cuanto a las perfecciones, a la virtudes heroicas, están indicadas en la biografía, etcétera, ¿no? eh, eh, Para la, eh, estimular bueno, y termino. Siento en mí una grande esperanza que se mueve. No sé si es porque espero que la vida sea muy larga, <ríe> dice este hombre, que ya estaba al final de su vida, o porque el proceso de beatificación de Mons. Rivera sea muy corto. Es lo mismo. Todo lo que tiene que acabar es corto y está todo en manos de Dios, que es el solo que hace los santos y por órgano de su infalible esposa, la Iglesia, los pone en los altares que su voluntad se haga en nuestra tierra como en nuestro cielo. Y su gloria se manifiesta a nuestros ojos como en la luz de sus estrellas, en el resplandor de los bienaventurados a quienes invocamos. Y que uno de ellos, el que hoy ocupa nuestro recuerdo, resplandezca especialmente en nuestro firmamento para nosotros, para nuestro Uruguay, a quien él amó particularmente en la tierra y sigue y seguirá amando desde el cielo Así sea. Eso es horrible. A todos es a Bueno, muy bien. Eh, nuevamente el agradecimiento a todos ustedes. El, el agradecimiento a todos por, por haber estado presentes. Yo les dije que iba a ser... Teníamos dos presentadores de lujo. Sin duda que, que, que lo, lo hemos comprobado. Eh, el agradecimiento a la Facultad de Teología, el padre Ricardo Ramos, el rector, el padre Fabián, que ha sido el gran organizador de esta presentación, secretario académico. Este, así que, que bueno, espero que, que haya sido este, una oportunidad muy buena para conocer algo más de Jacinto. Y los invito este, en, este, en este clima, en este contexto, a rezar la oración este, que tienen aquí en la... También está en el libro. Este, que la tienen aquí en, la, en el folleto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Madre nuestro, Dios. te rogamos por tu amado Hijo Jesucristo, y por la intercesión de su Inmaculada Madre, que glorifique tu nombre en tu siervo y en el hijo seas reconocido en nuestros santos para la alabanza de tu gloria y alegría del pueblo cristiano dame Señor por su intercesión la gracia y humilde y devotamente te pido Ayúdame ayuda a conformar mi vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gracias.